¿Qué le puede. ¿Qué gracias, gracias. Ah, gracias, Quieres sumarte a mi viaje? Te ofrezco una mano tendida y el mejor paisaje. Que lejos se ve el horizonte, que cerca el dolor. Qué hermoso será despertar otra vez de la oscuridad, nuestra vocación. Batimos sin brújulas ni estrellas, rumbo al futuro el miedo a la esperanza, rumbo a la luz de mágicas centellas, donde el destino por fin nos alcanza. Hoy el capitán es el brumete, el viento es una senda, el mar, la vida. Tiempo una canción que se entromete y que complica mis idas y mis venidas. El puente está echado, si quieres sumarte a mi viaje. Tienes que venir preparado para un abordaje. Tal vez encontremos piratas o revolucionarios, algún albañil, un tender una actriz, gaiteros, cuentistas y algún funcionario. Buenas noches, señoras y señores, ajusten los relojes para que estalle todo al tiempo y de ese modo sirva de señal. Recomiendo paciencia y voluntad. De en las calles las pasiones desnudas, fertilizadas crudas y aún por germinar Suena en las calles la marcha de la multitud Suena cristales de escarcha, tanta juventud del pueblo unido en la paz de mi elección del tiempo que se ha perdido he aprendido la lección del estreo, mi mensaje en detalle un limatón y un taller conoces y martillos dan a mi estrella brillo para despertar, y aunque pierda, no perderé razones, y habrá revoluciones, grandezas y derechos, pan, libertad y techos, y fraternidad. Señores y señoras, va siendo ya la hora de despertar al dulce sueño que es la vida y resucitar, y resucitar. de cuna para despertar para guardar el futuro donde no lo puedan robar para ensancharnos la mente y descubrir la verdad cuatro canallas se comen al resto de la humanidad en el mercado del hambre en el parque de Madrid hoy ha cambiado de dueño la reserva mundial de maíz gente que come estartares se lo guarda en un almacén y hace que suba de precio dejando que se echa a perder sin importarles quién sufra ni quién pueda padecer el hambre que gran negocio déjate ya de joder esta es una canción de cuna para despertar para guardar el futuro donde no lo pueda robar, para ensancharnos la mente y descubrir la verdad, cuatro canallas se comen al resto de la humanidad. En los talleres de alquimia, entre Alemania y Japón, han renovado patente y modos de fabricación, medicamentos secretos que nadie puede comprar. No pues sus rezos, que hay mucho que negociar. Pfizer y Bayer se sientan a repartirse el cajón, hoy cada muerto le sale. Por un real de vellón esta es una canción de cuna para renacer para olvidar quiénes somos y comenzar otra vez para ensancharnos la mente y descubrir la verdad cuatro canallas se comen al resto de la humanidad en el mercado miseria Bolsa de Nueva York, se están cerrando negocios con muertes al por mayor. Oro y diamante por bala, tierra por enfermedad, para la guerra fusiles y esclavos para trabajar. Niños soldados que mueren por los diamantes del mal, por una piedra les matas, ¿con qué les piensas pagar? Esta es una canción...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 Está dedicada al hijo de Balaguer, tú le conoces a Balaguer, sí. Balaguer es un amigo y vecino de allí de Astillero, y al hijo, eh, aprovechando que estamos en un estado democrático y tal, pues al hijo le trincaron en la Operación Pandora, que no sé si habéis oído hablar de ella, sí, pero fue la detención absolut absolutamente ilegal de 12 o 13 chavales, no me acuerdo cuántos eran, y le tuvieron incomunicado más de tres meses en una prisión en Madrid. ley antiterrorista? Les aplicaron la ley antiterrorista porque decían que era el líder de no sé si era de un movimiento hippie, de una secta sexual, algo de ¿Y los amigos mira cómo tuvieron que salir? ¿Han de mucho de esto, no? Pues tres o cuatro años. ¿Solo? No, bueno, no, algo más. ¿La Desde 15, en el 15. Entonces yo, para echarles una mano, grabé un disco. Aquí. Estaba por ahí, bueno, Está no sé, ahí. hay un disco por sí, ahí, pero bueno, que no lo hago, de verdad, ¿eh? no lo hago para que compréis el disco. Pero, no, no, pero, y, y de hecho el, la, se por hicieron sea. dos tiradas y la primera fue para dársela a ellos, para recaudar fondos, porque les costaron los abogados 80.000 euros. Pero no es eso solo, ganaron ...pero tuvieron que pagar costas... Claro. ...porque se, al cabo de unos años... ...les mandaron para su casa... ...y aquí paz y después gloria. Que... ¿No? Esto es horas de sombra. Quiero aprender de la piedra... ...la amable paciencia... ...y germinar en la tierra... Para echar raíces. Quiero saber si soy libre porque mi alma escribe canciones de presos. Quiero saber si en mis versos mueren universos o nacen esfinges. Prender de la Londra cuánto cuesta el cielo y lo que vale una sombra por su peso no Quiero saber que conquisto el mal que resisto, que lucha me aguarda si la libertad se viste en mi celda triste ropas libertarias. armados desde el viejo limpo a dioses atribulados cazando inocentes quiero saber cuántas quejas encierran las dejas de estos carceleros cuánta voluntad se rompe qué maldad se esconde tan lejos del cielo El relojero, firme contra el aguacero Sonriendo aunque sin ganas, ningún adorno engalana Su reloj ni tiene abrigo, mudo, triste y sin amigo Espera que el tiempo calle, buen jornalero del taller, Emprendo viaje contigo Triste es el recorrido del alma en este sendero que oscuro este relojero que me pareció dormido ¿Quién sabrá lo que ha perdido en el caudal de la arena? Sujeta al viento su pena en el reloj desconchado Ahora el tiempo está parado y la quietud me envenena. Bajo la lluvia me espera, el relojero paciente, y el silencio más hiriente, apenas su rostro altera, señor de la calavera, de sonrisa obligada sin detenerse por nada al final resulta amable tras el corte de su sable me da alegre una palmada bajo la lluvia me espera estaba en el cielo en el tiempo y en los genes más allá de estos andenes la sangre se hace de hielo y el grito de los anhelos se escucha en el campo santo y pierdo la voz y el canto y pierdo los pies y el firme y si me paro a escribirme descubro que no soy tanto La lluvia me llama, el callador relojero me llama el viejo agorero, a la quietud de su llama, Recito allí mi soflama, en el borde del camino, a la espera de un destino. la muerte solo un instante el reloj marca el camino el tiempo que pasa es un río de arena la furia de un dios de orgullosa melena y espada afilada que ronda mi mundo, el tiempo es distancia y un hoyo profundo, donde guardo el polvo de mis pobres huesos, el tiempo es la cárcel que me tiene preso. la eternidad no he tenido constancia, saberme mortal relajó mi arrogancia, malgasté mi tiempo en batallas perdidas, mi fracaso sangra por viejas heridas que cerraron mal y que no se han curado, cuando cerrarán nadie me lo ha contado. El dolor de la suerte, anuncié que al fin se termina mi suerte Y apagué la luz que alumbró mi camino No habrá para mí ya consuelo divino sabe que soy polvo que ha juntado el mar Y que con el tiempo se puso a pensar 99 años y un día ya. Naces para ser libre y feliz a la luz de tus propias estrellas Cantas celebrando un mes de abril y dibujas en el cielo primavera Hoy la multitud celebra el sol y celebra una mañana nueva Como imaginar que en un rincón se está preparando una tormenta Mientras descubrís la libertad la maldad afila las espadas envenena el pan y el manantial y amenaza con el tanque y la guadaña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 la batalla empieza en el portal La derrota es para quien no lucha Y sales de repente del mar Y reflejas el brillo de un cometa Y arde en tu mirada una ciudad Otoñal sucia de hojas resecas Sueñas que todo vuelve a empezar ...otra vez... Ay. Me ha costado, me ha costado... Yo. Otra... yo tuve la suerte de cantar un día compartiendo escenario con Rafael Amor, y, y me saca 4.000 años, me sacaba, y, y cantaba tiene. todo de memoria, el todo, todo, todo. pero canciones del primer disco, que le decía le dije un día, oye, Rafa, ¿te acuerdas? En un concierto, toca la de, joder, la de, ¿cómo se? Eh, el tango de los negros, del primer disco. Y se acordaba hasta de las armonías, que es para tocarla, hay que tocarla, hay que echarle unos cojones de la hostia. Bueno, y ya no podía por, por la voz, porque ya, coño, ha pasado muchos años, es una canción muy potente y tal, pero se acordaba de la letra, se acordaba de todo. Digo, este digo no hay forma de pillarle, con... qué cabrón. No es que somos Bueno, no, pero yo, voy a, a ser sincero, muy bueno, rapera. Yo, no, tuve diga la, si la, la a mí me llamaron para... Cuando falleció, <risa> me llamó su mujer que estaba en Argentina y me pidieron que participara en un homenaje que le hizo una revista, la, Mar... la revista La Marea, pero no la de aquí, la de Buenos Aires. Y por ahí, tengo el... Por ahí está el vídeo de, de el que le hice un... escribí unos versos y luego toqué un tema de él, contrariamente a lo que es habitual en mí que es, bueno, toco alguna vez, de vez en cuando, ¿no? Pero no me gusta tocar cosas de otra gente porque bastante tienen con sufrir lo que tal, como para que encima venga yo a destrozarles el tema oh. con lo que cuesta <risa> Eso lo decía un día a Rap, me dice, "Oye, a ver si cantas algo mío." Es verdad, me dice. Digo, "No me jodas, Rafael, que estás vivo." <risa> a ver si me acuerdo de cómo era. En la calle hace calor, levanta la vista al cielo, la multitud del dolor, el llanto y el desconsuelo, y ha bendecido las calles de la ciudad sumergida, donde peinaron las canas, cabezas republicanas, en la memoria perdida. En la voz de aquel cantor que me arrulló con cariño reconozco al creador al vigilante y al niño, que en fuego fue bautizado y sufrió tanto en la guerra, defendiendo del horror la bandera tricolor y su patria en la trinchera. de aquel que se opuso a la barbarie del hierro Morir en la guerra es duro Más duro ha sido el destierro e Insulta a los héroes llanos de cadáveres vencidos que además de asesinados mueren de nuevo enterrados Siempre en el olvido te escucho que no va a cantar. Hay una tontería, yo hago entero Esta, pues bueno, esta, lo mismo que la otra que se me ha cortado antes, que estaban dedicadas a mi padre. Se titulaban 99 años sin día. Ah, sí porque eh, se había programado, un, habíamos programado un concierto en la vorágine para el día 1 de junio del año 80, del año 2021 21. el año 31, el, perdón, el 22, el 22 de mayo del año, del año 21, y es que mi padre había nacido el 21 de mayo de 21 de mayo del 21. Entonces, ese año hacía. 90, o sea, el, el día 21 hacía 99 años y programamos el concierto al día siguiente. Entonces, eran 99 años y un día, porque es una canción dedicada a él. A, bueno, pues a, a su forma, la forma en que vio la República, con 15 años en la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Y. <ríe> Y ya para, para finiquitrón, un, tron un, tron un, un, ya que no pedís otra, la voy a pedir yo. Venga, voy a hacer todo lo que no he dicho. Bueno, pues... No, no, no, no. Yo, hija, o sea, yo... La, el, bueno, lo que os decía antes, cuando era centro de la chusma, di mi primer concierto... ...después de muchos años y de un accidente que tuve... ...que me corté estos tres dedos... Coña. Y, Coña. ...y estábamos en la vorágine... Este, ...Paco, su mujer... ...cinco personas más y yo... ...y será uno de los conciertos... ...con los que más he disfrutado... ...lo mismo que ahora, ¿no? A mí me gustan esta, este, este tipo de eventos más... ...a los 15 días, si no recuerdo mal 15-20 días... ...hubo una movida de educación... Y a alguno iluminado se le ocurrió que yo podía tocar en aquello. Y estábamos en la plaza porticada... Y estábamos en la plaza porticada que habría 16.000 personas o 17.000. Bueno, pues te digo una cosa, absolutamente eh, aséptico, o sea, es mil veces más comprometido tocar aquí que está todo el mundo pendiente de tus dedos, que cualquier cosuca que haces se nota la hostia, qué tal. El día de... El día de la porticada me vino a ver un tío, me dice, oye, que soy de amnistía, no, de amnistía, o de un grupo de estos, no me acuerdo. Que oye, que me ha gustado hostia, dame tu contacto que te vamos a llamar para algún acto, hasta hoy. <risa> <risa> es? lo que yo digo? La gente que ha prometido cumple. calle con la calle recién Odio. No, Resuenan tus pasos de caminante adelantado que regresa a la memoria por un irónico camino de olvidos. Cae la llovizna. Si al menos supiera qué timbre alimenta la voz con que clavas en mi alma de humilde aprendiz tanta emoción desbordada, qué cielo abrirás con tu mágico pulso, qué candombe de ardor combativo incansable prenderá fuego al cielo, tumbará tus muros y hará sitio a los buenos, a los extranjeros, pobres viajeros y a los oprimidos. Un triste gorrión espantado alza el vuelo sonando a tristeza. Lleva un acorde en las alas y en el pico... Su grito pidiendo justicia desgarra las nubes de todas las noches con tañido vibrante de vibrante campana y un amable reproche. Tu voz, ronca y sincera, relata la vida, la fe, las heridas, y regresas del mundo profundo y compones con mano artesana hermosas canciones para hermosos mañanas. Y te sientas, poeta y guerrero, al lado de la vía, justo donde vivía aquel loco famoso que estorbaba tanto a tanto poderoso y que en tu nombre y por tu eterno descanso, evoco en un quieto remanso mirando paisajes y nobles gallinas de antiguo linaje mientras picotean los crepúsculos de tus brillos más minúsculos y canto contra los tiranos de ensangrentadas manos. Ni el abuelo carbón ni mamá caridad bailan ya el son, pero escucha, en la calle resuenan los ecos del bombo llamando a la lucha. No sé si voy a poder acabarla, pero bueno, vamos a intentarlo. Olor a goma quemada viene de los barrios de la hambruna. Llama el bombo y el piquete, corta la ruta. Llamarada y humo negro crecen entre chispa y reverbero. Con perfiles de ceniza. Dos piqueteros y una mujer piel y huesos marcha y en sus pechos consumidos va mamando otro hambriento recién parido. Para mi pueblo argentino salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur. Que tantos hemos cantado la dignidad de los libres del Sur, que tantos han traicionado. Olor a goma quemada temen que se mus que la historia, dos cosas que les espantan pueblo y memoria. Con un me duele de reuma llegan hasta los hipermercados a reclamar la comida, los jubilados iban al corte compadre Firme frente a la gendarmería, y en las ollas populares clama la vida para mi pueblo oprimido salud.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 y ellos armados hablan de paz. Muy bien. Esa sí es Rafael. bueno, pues esto, Este es mío, este es el texto del homenaje. Y la canción es solo tienes